Bienvenidos, yo soy Olga Semoret, la mujer cronopio. Quiero hablarles hoy un poco más de Trello. Una de las cosas que quiero recomendarles antes de comenzar en el camino de los power-ups y las automatizaciones es tengan cuidado. Porque Las automatizaciones son muy tentadoras, pero se pueden convertir en un infierno de mantenimiento. Es decir, vamos a pasar más tiempo haciendo el mantenimiento de las automatizaciones que el tiempo que pasamos haciendo las tareas que en realidad importan. ¿Qué son los power-ups? Los power-ups son pequeños componentes que podemos agregar a Trello para extender sus funcionalidades. Son como especies de plugins que podemos ponerle a la herramienta para tener... Para agregar un Power-up, lo único que tenemos que hacer acá es irnos al menú y luego vamos a abrir acá el Power-ups. Cuando hacemos esto, vamos a encontrarnos como con una pequeña tiendita de Power-ups. Vamos a navegarla un poquito. Aquí puedo hacer search, por ejemplo, si quiero buscar Evernote, me van a salir todas las cosas que tienen que ver con Evernote. Si quiero, qué sé yo, buscar... Um, Calendario, calendar, me van a salir todos los calendarios que tengo disponibles o eh, plugins, plugins o power-ups que tengan que ver con calendarios. Feature, digamos que son los power-ups más famosos del momento, así que vamos a verlos, a ver qué tenemos por aquí, bueno. Muchas de estas cosas tenemos que recordar que están orientadas a proyectos de desarrollo, proyectos de desarrollo de software más que todo. Así que si ustedes van a ver acá, hay muchas cosas que están integradas a, elementos, a herramientas perdón, de desarrollo como blue jeans, como Freshdesk, etc. Etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas cosas que nos pueden hacer la vida más fácil y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Por ejemplo, Custom Fields. Este plugin, o powerup, porque ahora no sé por qué me dio por llamar los plugins, pero son powerups Lo que permite es crear campos especializados para mis tarjetas Se los voy a mostrar, pero les doy un ejemplo Para mis informes de lectura a mí me gusta ponerle una calificación al libro de 1 al 5 Lo que hice fue crear un campo especializado con este power powerup y puedo poner esa calificación allí y así no se pierde dentro de la descripción o, o, o dentro de las listas, etc. El calendar. Este se los tengo que mostrar. Aquí sí vale una imagen, vale, make, vale más que mil palabras. Así que se los voy a mostrar en un momento. Aquí se si lo ven aquí arriba. Preview. Voting. Se preguntarán, ¿para qué sirve? Bueno, imagínense que ustedes estén trabajando en equipo y necesiten tomar una decisión. La democracia dice que todos debemos votar por alguna opción y se va a elegir lo que diga el pueblo. Esto sirve precisamente para eso. Peter va a servir para, re, para crear eh, tarjetas bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen eh, actividades recurrentes que tienen que hacer todas las semanas, todos los meses, etc. Esta es una buena opción. Aquí, por ejemplo, tenemos el car News, que simplemente se trata de darle un recordatorio a ustedes cuando la tarjeta está a punto de expirar porque les pus le pusieron a ustedes un due date o una fecha límite. El car aging es útil cuando tenemos que decidir... ¿Qué tarea vamos a hacer? Imagínense que ustedes tengan, ok, esta tarea yo la puse aquí hace un mes, pero esta hace dos meses. Ok, esta es vieja, todavía es relevante, no, etcétera. Así que te puede ayudar a tomar decisiones. Luego, bueno, tenemos muchas cosas que, como les dije, bueno, incluso podemos hacer diagramas, etcétera. Depende de la utilidad que ustedes quieran. Entonces, acá de este lado, vamos a tener un menú para navegar o tenemos aquí la barra de búsqueda para ir precisamente a lo que queremos. Yo solo quiero mostrarles uno más que es el Board Utilities. Creo que va a ser el más, digamos, sencillo, no sencillo, eso no es sencillo no es. Va a ser el más útil para ustedes, así que bueno, échenle un ojo, mírenlo y vean qué tal. Okay, manos a la obra. Vamos a mostrarles mi favorito. Es, bueno, no sé. Yo tengo dos favoritos. El calendar y el butler. Estos son los más difíciles, quizás no debería empezar por ellos, pero bueno, ¿qué más da? Calendar. Primero creo que debería mostrarles algo. Un momento. Fíjense que si notan acá, cada una de estas tarjetas tiene una fecha. Esas son las fechas en las que este video, que okay, por ejemplo tutorial de Trello, que es para mañana, vence mañana. Ay, me descubrieron me estoy haciendo a tu día antes. Ok, entonces, si vamos a la vista del calendario... ¡tada! Fíjense que, como tengo todos mis videos que salen los jueves, aquí tengo todos los videos que vienen planeados en primicia. Mírenlos, mírenlos, mírenlos, es un secreto. Mentira, no es ningún secreto. Pero bueno, ¿qué me permite hacer esto? Me permite visualizar qué es lo que tengo pendiente. Ahora bien, ¿cómo agrego yo esas cosas que no precisamente son una tarjeta porque no es un video, pero es parte de lo que yo quiero hacer de alguna manera? Les tengo un truco. A ver, imagínense que estos sí son tutoriales que quiero hacer. Quiero hacer un tutorial de iMovie para mejorar en mi edición. Y el 2 de marzo, propaganda, voy a hacer un live aquí en YouTube acerca de los temas de salud mental que hemos hablado. Sin embargo, si miran acá esto de grabación de videos y guiones y esto que dice social... Son cosas que no son tareas Digamos, no son una tarjeta como tal Pero son cosas que me gusta tener allí Para poder verlas Por cierto que esto se mueve para acá Esto es genial, miren Yo hice una votación hoy del tema Y resulta que a último momento me cambiaron la cosa Y ganó otro tema Así que fíjense qué fácil es mover las cosas De un lugar a otro Bien, volviendo al truco Y disculpen la dispersión pero lo que yo hice, o lo que se me ocurrió hacer, es al final de mi board, al final de mi travelero, yo voy a tener unos eventos para el calendario. Aquí, básicamente, yo puedo poner lo que me dé la gana. Por ejemplo, mañana tengo que ir a visitar a unos amigos, así que para tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque sé que la noche del jueves se la voy a dedicar a mis amigos y no se la voy a dedicar al canal. O a otra cosa. Entonces yo lo quiero ver aquí. ¿Por qué? Porque entonces necesito planificar. Que el domingo va a ser día de grabación. Y de escritura por completo. Así que si sale algo para el domingo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Yo siempre fui un poquito anti agenda. Pero si quieres trabajar. Tener un canal de YouTube. Escribir y hacer todas estas cosas. Y todavía que tus amigos te quieran. Creo que. Esto es fundamental. Fíjense que tenemos la vista del día. Si ustedes le dan acá... Ah, no, perdón. Lo que hace es devolverse al día. Disculpen. Today. Y se devuelve al día. Tengo, sí, la vista de la semana. Vamos a ver una, una semana que sea un poquito más divertida. La vista de la semana y la que estábamos viendo, que es la lista del mes. Aquí pueden ajustar ciertas cosas, como... Que ustedes pueden hacer la sincronización de este calendario con su calendario de Google Eso se los dejo a ustedes, eh, quizás sea una buena decisión, quizás no, no tengan que hacer el truco este que yo hago Sí, quizás sea una muy buena decisión, pero no sé, a mí todavía los calendarios que son únicamente calendarios Me, me producen un poquito de ansiedad entonces prefiero tenerlo todo aquí y yo poder controlarlo y no que se actualice eh, automáticamente. Vamos a ver a mi segundo favorito, Butler. Este sí es un poquito hardcore, como... No sé si es una buena palabra para usar en horario infantil, pero sí. Es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer automatizaciones, que es... Digamos, se pueden activar por dos cosas. La primera es que suceda un evento, es decir, cuando yo, se los voy a mostrar en este, cuando yo escribo tal palabra como título de una tarjeta, entonces va a pasar una serie de acciones. En este caso, si ustedes ven, pueden crear tarjetas, pueden crear botones en el tablero, es decir, un botón que va a salir acá arriba. Como si fuera otro plugin o otra aplicación. Pueden crear reglas. Yo lo que tengo es una regla creada que se las voy a mostrar. Pueden, integrarlo con, pueden hacer comandos de calendario. Yo esto no lo he probado. Y como realmente solo puedo hacer uno. Creo que todavía no lo he necesitado. Pero bueno, él, él te lo dice aquí más o menos cómo, cómo va la cosa. Y puedes también jugar con la fecha de vencimiento. O la fecha límite para hacer una tarjeta. Vamos a explorar estos dos y les dejo a ustedes estos tres de tareas. Y pónganme por favor en los comentarios si hay un uso así espectacular que yo no he visto de esto, por favor. Vamos con las cartas. ¿Cartas? ¿Por qué? Dios mío. Con las tarjetas. Fíjense, yo tengo aquí un botón que se llama nuevo video. Aquí podría crear uno nuevo, pero free plans are limited to one command of each type. Entonces solo puedo tener uno. Así que lo voy a editar para que ustedes lo vean. Fíjense, yo le doy un título al nuevo botón. Este es un nuevo video. Y le doy un icono que yo quiera. Fíjense que aquí pueden escoger cualquier cosa que ustedes el que más les disguste. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Yo voy a agregar, cada vez que yo eh, marco ese botón, se va a agregar una li unas listas, ¿Ok? voy a poner este un due date, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que se hacen automáticamente. Si yo quisiera agregar una acción, fíjese que aquí puedo agregar cuántas acciones yo quiera. Imagínense que... ¿dónde están los labels? Fíjense, aquí agregar una, una, uno de, mis, una de mis etiquetas, por ejemplo. Imagínense que quiero agregar YouTube. Okay, a todo lo que tiene que ver con esto Entonces yo lo voy a salvar Y les voy a mostrar cómo funciona Una vez que yo creo el botón Si me voy para acá okay, Vamos a Vamos a hacer por ejemplo Discriminación por acento Que era uno de los temas Aquí van a ver que aparece mi nuevo botón Si yo fuese millonaria Y tuviera para pagar esto Y tuviera así sí, no, botones, Pero bueno, tengo uno y es el nuevo video. ¡Pum! Si se fijan aquí eh, está como el log de lo que está pasando, ¿ok? Y él se está copiando unas listas de otra parte, las añadió, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? Creo que la ventaja es incluso que sea gratis y que puedas hacer uno solo, porque algo peligroso de las automatizaciones es que muchas veces el mantenimiento de estas automatizaciones, o si tenemos muchas automatizaciones, se vuelve tedioso, se vuelve un problema mantenerlas, etcétera, etcétera. Así que yo en esto les diría que mantuvieran la filosofía keys. Keep it simple and stupid. Manténlo fácil y. Manténlo simple y estúpido. Sería, en español. ¿Cómo sería manténlo simple. Sería una cosa así Pero mejor queda en inglés ¿sí? Porque bueno, hay cosas que quedan mejor en inglés cosas que quedan mejor en español Hay que aceptarlo Aquí ya yo no soy purita Porque imagínense Yo vivo en Montreal Que es francés, inglés y español ¿Cómo hacemos? Yo a veces me sale una cosa en inglés A veces ni siquiera se queda Así que bueno Vamos a seguir Volviendo a Butler Tengo los botones del de board Vamos a crear uno Just for fun eh, bueno, aquí hay ciertas recomendaciones, de hecho, eso está muy bien Porque, fíjense, ¡ah! ¡Qué bien! Él analiza las últimas acciones que tú has hecho en los dos últimos meses Y te dice cuáles son las cosas que deberían servirte Pero bueno, vamos a Go Back y creamos un botón Ok, este botón se va a llamar Test Le voy a poner los engranajes y simplemente voy a, a ver, video nuevo, voy a agregar una carta, una tarjeta que sea video nuevo en la lista que se va a can llamar canal de YouTube. Eh, sí, en este board, no voy a inventar. Eh, voy a agregar la tarjeta, perdón, la etiqueta YouTube. Eh, ya, ya está, lo agregué no, no quiero. Fíjense cómo es de fácil ir agregando cosas y le voy a poner un checklist, name, que sea, qué sé yo, ideas. Yo voy a salvarlo y ahora me va a aparecer mi botón acá, test. Si yo le doy a test, fíjense, que me creó? Video nuevo, me creó unas ideas, aquí. Esto... Tienen que tener en cuenta que cuando creen checklist uh, él se va a robar los checklists uh, que existen en otras tarjetas. Entonces bueno que quizás tengan un, una, una columna al final como la que yo puse para eventos eh, con, con templates, con, con plantillas para que cuando hagan esto, él se robe o bueno, use esas plantillas. Robarse es más cool. Ok. Cerramos. Entonces más o menos esto es Butler. Recuerden, déjenme en sus comentarios si tienen algo en calendar rules due date. Si descubro algo en las últimas dos bueno en las próximas no en las últimas en las próximas dos semanas se los voy a dejar en los comentarios así que pendiente. Quiero mostrar otros que tengo que son bastante útiles como por ejemplo Not Joy. Si yo quiero crear una Simplemente la creo o hago attach de lo que tengo. Importante con esto es decirles que ellos tienen como una plataforma aparte en donde guardan las notas. Eso es lo que no me gusta mucho. Por eso realmente prefiero Evernote, que ya se los voy a mostrar. A ver, vamos a ver la nota que cree. Fíjense que yo hice también un attachment, etcétera, etcétera. Puedo hacer el download de la imagen para verla y no sé qué. Entonces, bueno, yo puedo hacer aquí checklist, ¿saben? Eh, eh, eh, está bien si ustedes quieren poner como cosas extra, okay Yo por ahora la voy a remover. Y quiero mostrarles Evernote. Tengo todas mis notas de Evernote y tengo una barra aquí para buscar qué notas quiero entonces imagínense que yo voy a agregar esto ¿okay? entonces, yo digo que agregué esta nota y fíjense que cuando hago aquí ella tiene este símbolo, no sé si lo ven cuando las cosas tienen este símbolo quiere decir que abren en otra ventana entonces bueno, aquí vamos a poder verla en Evernote fíjense que es como un read only es un artículo que yo bajé Si yo lo quiero ver en Evernote Simplemente le doy a ese botón Y me va a abrir Evernote Con esa nota Algún día Porque está un poco lento Dale pasate a internet Dale pasate a internet Vamos a pensar en algo chido Ajá, ahí está ¿Okay? Entonces bueno, yo puedo editarla Puedo hacer cualquier cosa que me dé la gana Bien Vamos a ver, bueno, esto ya de video nuevo lo vimos, fíjense que aquí tenemos la votación, cuando yo voto, bueno, va a salir quién votó, por qué tarjeta, porque esto es bien chismoso. Tengo el rating y aquí tengo lo que es el reporte de lectura, también puedo por ciento de completo, número de palabras, etcétera. La única desventaja de esto es que si yo abro cualquier cosa va a tener los mismos campos Y mientras yo voy agregando cosas, se van agregando cosas aquí a todas las tarjetas Es decir, este Power Up no discrimina como que quiero agregar un campo a esta tarjeta pero no a la otra, etc. Trello también se integra a otras herramientas fuera de sí mismo por ejemplo Gmail Si ustedes ven aquí Vamos a tener aquí el Trello Y aquí tenemos también Trello Si abrimos un correo Podemos agregarlo a un board Tenemos el board Aquí vamos a crear una nueva carta Lo vamos a poner como YouTube En esta lista Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle en canal de YouTube Fíjense que está asignado No sé qué Tiene el body Y lo agrego a Trello cuando me voy a mi tablero, acá, voy a ver que tengo mi correo agregado, ¿ok? Fíjense que tengo todo aquí ya automático. Otra forma de hacer esto es acá en el menú, si se fijan en More, voy a tener Email to Board Settings. Esto quiere decir que con esta dirección de correo, bien extraña que ellos nos dan, pero creo que se puede personalizar de alguna manera, podemos mandar correos a esta dirección e imaginen que tengamos un inbox en Trello. Esto lo podemos hacer así, sin embargo a mí me gusta tenerlo un poquito más en Gmail porque tengo control de lo que se va para Trello, tengo control de lo que se va para Evernote, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un correo en donde solo reciban ciertas cosas, este tipo de automatizaciones son bastante útiles. Voy a mostrarles dos sitios de automatización. El primero es Zapier. Si ven acá, yo tengo varias actualizaciones, pero lo bueno es que ellos tienen ya muchísimas hechas. Fíjense que tienen integraciones con todo este montón de aplicaciones. Tienen todas las aplicaciones que ustedes pueden imaginarse. Y si por ejemplo buscamos Trello, Trello, aquí nos van a salir los más populares para Trello. Yo le puedo quitar estas cosas de Google. Por ejemplo, send Gmail emails cuando hay nueva actividad en una carta o en una tarjeta de trello aquí por ejemplo creamos trello cards cuando se creen podemos crear imagínense tarjetas de trello cuando se actualicen eh, filas en una google sheet así que como como ven aquí las combinaciones son infinitas lo malo de esto es que es pago, entonces ustedes nada más pueden hacer con el free plan 100 tareas por mes y pueden tener 5 saps lo cual es bastante para empezar, así que piénsenlo. Es bastante útil cuando están usando varias aplicaciones. Yo siempre recomiendo tener un framework de aplicaciones de no más de tres o cuatro aplicaciones. Ya cuatro es bastante. Así que piénselo y vean qué quieren integrar. Recuerden también que las automatizaciones son cosas que quedan allí. Si nosotros no las detenemos Así que piensen bien en las reglas que quieren utilizar para estas automatizaciones Porque como les decía anteriormente Se pueden cometer en una pesadilla de mantenimiento Este es el otro sitio de automatización que se llama IFTTT De hecho ellos tienen incluso una aplicación para los celulares Se las recomiendo, es muy buena Yo lo usaba mucho, yo creé un botón cuando yo hacía clic en ese botón, eh, se abría inmediatamente una nota de voz. Cuando yo terminaba de grabar lo que quería grabar, eso se hacía una nota de voz en Trello automáticamente. Eh, en Trello no, disculpen, en Evernote automáticamente. Um, ahora Apple, en el nuevo iOS, sacó algo que se llama Shortcuts, que hace más o menos la misma función. Digamos que podemos crear applets. Applets son aplicaciones. Chiquititas, es decir, pasos ya preconfigurados que podemos hacer apretando un, un botón o, o en base a cierto evento. Como ustedes ven acá, también tenemos un search y si buscamos Trello nos van a aparecer miles de cosas. Agregar fotos directamente a Trello, Siri con Trello, por ejemplo, crear una... una una tarjeta con Siri, incluso para los que tienen Alexa o el de Google, whatever. También hay automatizaciones aquí que le dicen, Alexa, en vez de Alexa, tráeme unas empanadas. No, Alexa, créame esto o aquello. Como verán, hay infinitos más uno. Y lo bueno de... Aquí está, mira, ya sabía que había un Alexa. Eh, y lo bueno de todo esto es que ustedes pueden crear sus propios Apples. Applets, no apples, applets. Como verán acá, el único que yo tengo aquí activado es este. Pero bueno, yo había creado bastante, ustedes lo pueden poner on, off, etcétera, etcétera, lo pueden cambiar, pueden linkear todas sus cuentas, etcétera. Recuerden que si este contenido les gustó, suscríbanse al canal, déjenme un like, déjenme sus preguntas en los comentarios y compartan en sus redes sociales.